El siguiente material corresponde al taller de lectura y escritura. Agradecemos la oportunidad de compartirlo. Hola, ¿qué tal? Muy sabroso mi café. Bienvenidos nuevamente, ya sea en la tarde y sea en la mañana, dependiendo el horario. La sesión de este día Va a tratar de un tema muy interesante. ¿Sabes qué son los vicios? Bueno, un vicio por lo general se refiere a algo dañino. Nosotros para nuestra clase vamos a tratar de ubicarlos. Un vicio efectivamente es un hábito. Es un hábito que en un momento dado nos puede dañar y dañar a la salud. En este caso, como nuestra experiencia educativa es el estudio de la acción, vamos a hablar... De vicios del lenguaje. Pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué es necesario? Ah, porque muchas veces nosotros caemos en dañar la pureza de nuestro lenguaje. Y como ustedes saben, el español es meramente rico. Pero ahí nos queda la cosa. ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, dije cosa. Y esa es una palabra baúl que también entra en lo que nosotros denominamos vicios de lenguaje. Porque la palabra cosa nos ayuda a meter todos aquellos conceptos que en el momento no tenemos a la mano. Pues bien, como les decía, los vicios del lenguaje, ¿qué son? Para efectos de nuestra materia, un vicio de lenguaje es aquella palabra, frase o oración que no respeta las reglas e idiomáticas de nuestro idioma. Los vicios del lenguaje ¿sí? pueden ser pragmáticos... Por ejemplo, por uso de costumbre. ¿Vistes cómo venía? ¿Oíste? Por lo general nosotros escuchamos que algunas personas utilizan una S al final. Y obviamente quien es buen auditivo sabrá identificarlo. Ese es un ejemplo. Otro más es aquellos que son semánticos. Los semánticos tienen mucho que ver con el significado de las palabras y obviamente tiene que ver en el contexto que lo estoy ocupando. Ahí les va. Eh, un ejemplo es, vendo medias para damas de seda. ¿Habrá realmente damas de seda? Ah, ese es otro error. ¿Sí? Como el que acabo de hacer, efectivamente. Pero bien, muchachos, el otro Tercero, es aquel vicio del lenguaje desde el punto de vista sintáctico. ¡Ah caramba! ¿Cómo está eso de sintáctico? Sí, es aquel que por lo general nosotros al momento de escribir no respeta las reglas sintácticas. Sí, en la oración. ¿Y cómo es eso que no respeta las reglas sintácticas? Bueno, es muy fácil. En este caso, eh, ustedes escucharon hace rato lo que yo dije. Vendo medias de seda, hasta ahí está bien, ¿Para quién? Para damas. Esa es la correcta ubicación de esa frase. Luego entonces, los vicios del lenguaje, como acabamos de ver, son aquellos que dañan la pureza de nuestro lenguaje. En este caso, el español. ¿Y cuántos son? Son tres. Pragmáticos, que se hace por costumbre, semánticos, que ¿sí? es en el idioma, en el sentido en que se dice, y sintácticos, en la oración, al momento de redactar. Por eso es que en esta clase nosotros vamos a estar muy atentos a cuál es su clasificación y cómo en un momento dado podemos corregirla.